El día de hoy vamos a confeccionar un precioso conjunto para niñas de 2 a 3 años Acá tenemos la tela previamente cortada guiándonos del patrón En esta ocasión vamos a utilizar tela chambray, es una tela muy ligera, suave Y es la que vamos a utilizar para este conjunto Al final del video podremos visualizar con más detalle cómo vamos a realizar paso a paso el patrón para que ustedes lo puedan realizar, guiándose del patrón, poder realizar este precioso conjunto tenemos previamente cortada la parte delantera que lleva una curva, un corte en curva en la parte superior del escote y para la parte trasera, acá tenemos esta franja así muy bien, esto es para el top estas piezas también tenemos previamente cortados los tirantes También tenemos una franja que le vamos a colocar como refuerzo en la parte de la pechera. También tenemos cortada la parte de la falda. Para la falda tenemos las medidas indicadas en el patrón que al final vamos a visualizar con más detalles. Vamos a iniciar con la falda. Para la falda vamos a unir las partes principales y vamos a realizar costura por laterales costura recta y overlock, también el ruedo, costura con overlock hemos realizado la costura, acá la tenemos cerramos laterales, también realizamos overlock por acá por el ruedo ahora vamos a colocar en la parte superior la pretina para ello cortamos unas franjas, las cuales las medidas no se encuentran en el patrón vamos a indicártelas, toma nota de ancho vamos a utilizar 6 centímetros y de largo 37 centímetros recuerden que es la mitad porque son dos franjas vamos a unir por laterales con costura recta y overlock para luego doblar y abrazar un elástico vamos a realizar esa costura acá tenemos el elástico también tomen nota este elástico mide 2 centímetros por 43 centímetros de largo vamos a unir por acá con costura y también por acá hemos realizado la costura tanto del elástico como de la franja que vamos a utilizar para abrazar el elástico por acá la tenemos, realizamos costura recta vamos a abrir estas costuras de esta manera para que no nos quede amontonado vamos a doblar justo a la mitad podemos planchar para obtener mejores resultados, para que nos quede más bonito el acabado luego de doblar vamos a introducir el elástico así abrazamos el elástico y sin pisar el elástico vamos a irlo deslizando y realizando costura recta por todo el contorno para obtener unos lindos ruches para la pretina luego de realizar esa costura Vamos a unir encarando partes principales, colocando juntas las costuras de laterales, vamos a realizar otra costura sobre la que realizamos previamente por todo el contorno. Hemos realizado la costura, abrazamos el elástico, realizamos costura recta sin pisarlo, luego colocamos el elástico en la parte superior de la falda sobre la misma costura que hemos realizado y culminamos con un overlock. Así nos va a quedar esta preciosa pretina para la falda del día de hoy, super fácil, en muy pocos pasos. Realizamos esta falda tan hermosa Para el ruedo, luego de realizarle overlock por supuesto Vamos a doblar hacia adentro 2 centímetros y realizaremos costura recta Esta es la falda, fíjense que en muy poquitos pasos la hemos confeccionado Ahora vamos a trabajar con la parte del top Tenemos por acá las piezas previamente cortadas Vamos a trabajar primeramente por acá Vamos a trabajar con la parte delantera que es esta Que tiene esta figura en la parte superior Vamos a colocarle una franja que va acá, justo en la parte del centro Esta franja, vamos a indicarte las medidas, estas medidas no se encuentran en el patrón Es una franja que mide 5 centímetros de ancho Y el aro, el que tenemos acá, justo en la parte del centro Esta franja vamos a doblar un centímetro de un lado, planchamos Un centímetro del otro, planchamos Y la colocamos justo al centro, acá, como refuerzo Así, derechita, vamos a realizar costura recta un pespunte por ambos lados. Hemos realizado la costura, cortamos el sobrante, luego de doblar un centímetro hacia adentro en cada lado, nos va a quedar así este refuerzo. Ahora vamos a colocarle un refuerzo acá en la parte superior y lo vamos a hacer desde la parte interna, para ello tenemos acá esta franjita de tela. Vamos a ubicar la parte interna, encaramos parte principal de cara con la parte interna. Por todo el contorno vamos a ir realizando costura recta por acá. Luego de realizar esa primera costura recta vamos a voltear abrazando el orillo, doblando un centímetro hacia adentro y pasando costura recta hasta llegar acá. Lista la costura, colocamos este refuerzo súper fácil. Así nos va a quedar, fíjense, desde la parte interna abrazamos hacia la parte exterior realizando este pespunte en el orillo muy bien, ahora luego de tener esta parte así vamos a trabajar con la parte trasera que la tenemos por acá para iniciar a esta parte trasera le vamos a realizar una costura con overlock por acá y por acá luego de realizar esas costuras vamos a doblar centímetro, un centímetro acá y pasamos costura recta hemos realizado la costura como verlo en la parte superior en la parte inferior doblamos un centímetro y pasamos costura recta por acá en esta parte superior en la cual vamos a introducir este elástico esta banda elástica mide un centímetro de ancho y el largo que vamos a utilizar es el siguiente 23 centímetros de largo vamos a colocarle un ganchito imperdible como este que tenemos acá también podemos utilizar o hay otras maneras de poder introducir el elástico vamos a irlo deslizando por ese doblez que dejamos en la parte trasera poco a poco vamos a deslizar el ganchito para introducir el elástico hasta el otro extremo este conjunto lo podemos realizar con cualquier tipo de tela puede ser stretch rígida en esta ocasión estamos utilizando tela en chambray muy bonita muy en tendencia puede ser también unicolor estampada, A lunares o a rayas Solo tienen que seguir estos pasos para que le quede igual Muy bien, vamos a ir deslizando hasta sacar En el otro extremo, así Poco a poco, sin que se nos vaya a abrir el ganchillo o el imperdible Acá lo tenemos Sujetamos esta punta, este extremo, vamos a ir estirando para luego realizar costura de en ambos extremos muy bien vamos a realizar costura entonces por acá para fijarla vamos a colocar un alfiler para que no se escape y también del otro lado Hemos realizado la costura, fijamos costura recta en ambos lados, así, y fijamos este elástico en la parte superior de la espalda Ahora sí, del top, quise decir, ahora sí vamos a encarar parte trasera con parte delantera y vamos a realizar costura recta y overlock por laterales Por acá vamos a realizar esas costuras Luego de realizar esas costuras vamos a doblar un centímetro por todo el contorno del top dejando un espacio por donde vamos a introducir este elástico. Este elástico mide un centímetro de ancho y el largo que vamos a utilizar va a ser de 46 centímetros. El contorno de pecho es lo que vamos a utilizar para este elástico. Vamos a unirlos. Primero vamos a realizar este doblez para luego introducir el elástico. Hemos realizado la costura por laterales, hemos doblado un centímetro en la parte del ruedo, en la parte inferior dejamos un espacio por donde introducimos con un imperdible el elástico por todo el contorno y de esta manera nos va a ajustar en la parte inferior el top para que nos quede aún más bonito le vamos a colocar un detalle vamos a colocar unos botones acá en la parte delantera podemos utilizar dos o tres botones en esta ocasión voy a utilizar dos así, puede ser cualquier color, tamaño, textura el botón, escogimos estos dos ahora vamos a fijárselo ahí también vamos a colocar los tirantes en la parte más alta del top, en la parte delantera acá tenemos los tirantes, las medidas se encuentran en el patrón de estas franjas las cuales doblamos, realizamos costura, volteamos y realizamos dos pespuntes, uno a cada lado para obtener estos tirantes vamos a fijarlo por acá en la parte más alta y continuamos hacia la parte trasera, que nos quede derechito así Vamos a fijar con costura recta ambos tirantes y a colocar los botones en el top. Hemos realizado la costura, fíjense qué bonito, qué bello conjunto y muy pocos pasos. Este es el top ajustable, muy cómodo, suave, fresco para niñas de 2 a 3 años. Es ajustable ya que contiene elástico. Para poder realizar este conjunto, acá tenemos el patrón. Para realizar este patrón vamos a ubicar un pliego de papel como este que tenemos acá y trazamos los márgenes línea vertical y línea horizontal colocando un punto de partida por acá. De este punto vamos a medir en la parte superior primeramente 12 centímetros. Colocamos un punto por acá. Ubicamos la mitad, serían 6 centímetros y colocamos un punto acá. Vamos a bajar 2 centímetros, colocamos un punto y trazamos línea curva uniendo con este punto de acá. De este punto bajamos 3 centímetros, colocamos un punto y trazamos línea curva uniendo con este punto para obtener esta figura desde este punto inicial vamos a bajar 12 centímetros colocamos un, centímetro, un punto hacia adentro vamos a trazar línea recta midiendo 12 centímetros y colocamos un punto por acá de este punto vamos a unirlo con este que tenemos acá trazando línea recta y hacia adentro medimos hasta acá, hasta esta línea trazamos línea recta y realizamos un aumento de 5 centímetros por acá para la parte trasera también acá realizamos este aumento, colocamos dos centímetros en la parte inferior y centímetros para la costura por todo el contorno esta línea nos indica que es el doblez para la parte delantera y también vamos a obtener la parte trasera con el mismo corte, para los tirantes vamos a cortar dos franjas de 18 por 5 centímetros para la falda vamos a cortar dos rectángulos, dos franjas de 45 por 25 centímetros cada una. La medida de la pretina y de los elásticos se encuentran en el tutorial. ¿Quieren realizar este precioso proyecto? Déjenme sus comentarios.